Jesús o de Ichan Caifás, Iguano que es Can Palacio, Can Gobernador y Toca Pilato, Iguan como yo tan en tiene o Can Palacio, para amo muy olso, que otisque, porque oquinequia yesque y orchipahuaque, para en le de Pascua, porque en tiene tlacalaquisque y Chansecatle tlemacho judío, y Juan quitá que muy olso, que otia. Por yunnick, impilato o kiskikalan kan yehuan o yeka, iwan tla o Tlanika nan tla tlakat, nyin Tlayin lamo itla tlanamo kualle, machtimits pilato kimilwe. Shikmu wikilika, iwan shikish kumakakan namehwa, nkita na Pero en judío no tiene Pero itlanahuatil en cesar machtechkaulia kaulia, intehuan no mochi de Tlanachto o Kiton Jesus de Ken Nikmikis. con Pilato o kalake I y Techi Palacio. O kinos Jesus Jesús Y en Tenti Rey de Judiosti. Jesús Okilwe. Kisa quizá detente esta koshni ni rey? O no so porque aca o Kseo ni Rey. Pilato o Kinankile. nemach ni judio. Mu judio hikniwa kniwa ni guantecan te Yehuanomistema actico nunawak. Tano tikchi. Jesús, tan anquile. Nemach ni tlanahuatía, ni aniscuin tlaltipac. Tlaí no tequipanocawa, nechpaleviani, para mamanech de y maquin Pero ne machnitlanahuatía, ni, ni aniscuin tikpak. Y Pilato quitastlane. Entonces quitos nequentes, rey. Jesús, tan anquile. Y ni rey, y con quentes, yo tiquito. ni que para nietos ni rey. Iwan oniwala y squint para ni te matiltis, tlamelawak. melawak. No el toca tlan melawak, ki. Pilato kilwe. Iguantlan yo melawak. Pilati tla tla ni pilati conoquitlatlani, sanima no kiske oxemi o motlapoito in guan machita Iguanoquimilwe. Machitlatlatla colenica Pero na mejuan anquipia costumbre de manamechkascawili se preso y te chilwe pasqua. pascua. rey de judiotin. Y cua conos o oxemi, okitoke. Amo, amo shikaskawa yon tlacatl. Shikakawa yen barrabás. Iwanyun o llega